¿Cómo están amigos y amigas de YouTube. Soy Nico Sucio de Adersid y bienvenidos a una nueva entrega de las recogiditas de Adersid en cuarentena aunque a estas alturas al no estar pudiendo salir de cacería como dicen algunos simplemente les estoy mostrando algunas piezas de mi colección así que más que las recogiditas tranquilamente podría ser llamado el museíto pero tampoco tiene mucha importancia lo importante acá es que nos podamos juntar virtualmente a divertirnos y a contemplar estas fantasías de plástico que tantas emociones nos, nos provocan. Hoy vamos a degustar una pequeña colección de la que me fui haciendo a lo largo de los años, que son estos que yo llamo cadetes espaciales. Vamos a hacer énfasis en la marca May y vamos a ver alguna que otra perlita extra mientras hablamos y observamos las particularidades de cada uno. Lo que a mí más me gusta de esta marca es que todas sus franquicias son creaciones originales o al menos casi originales. Muchas de estas colecciones que ha hecho Chap May se basan en el cuestionable arte del knock-off o los pateados, como le decimos acá en Villa Elvira, que se trata de, en lugar de copiar una figura y que salga con menor calidad que la original, simplemente diseñan nuevos personajes que se parezcan, sospechosamente, a las franquicias de moda. Como vemos que hay varios que tienen forma como de Power Rangers y eso lo iremos notando a lo largo del video. Vamos a empezar por las miniaturas. En este caso, la línea Stellar Force, que es una de las líneas más longevas de la marca Chapmay. Tuvo varias generaciones de figuras de distintos colores y tamaños. En este caso, son unas figuras duras, de un material un tanto viscoso, muy cercano al petróleo crudo, en la que empezamos a notar diseños sumamente exagerados y explotando los clichés de la época. Acá vemos un ninja samurai y un, una especie de Boba Fett que está a punto de disparar. Si le notamos algo extraño en el pechito es porque estos muñequitos llevaban una armadura cromada de plástico que los hacía quedar fantásticos y así por eso los vemos que son un poco flaquitos, ¿no? Las siguientes miniaturas son de la línea Z-Power, son más chicas pero tienen para mí tienen mejor calidad tanto en el diseño que lo vemos que es un poco más elaborado y además también tiene como unas articulaciones, una articulación un tanto bizarra en los brazos que no no genera ninguna acción muy interesante Aunque sea para jugar, la verdad es que este movimiento a la hora de jugar no, no sirve para nada Lo mismo ocurre con este otro personaje, el material sigue siendo ese material petrolífero que estaba en las figuras anteriores y aquí lo que vamos a notar les muestro la articulación de este muñequito miren. un movimiento, una acción de movidita de codo lo que está muy bueno es que el personaje tiene el rostro plateado este tipo de cosas siempre siempre me han provocado sensaciones bastante inexplicables un tanto incómodas pero agradables a la vez y aquí lo que vamos a notar es que Chap May ...tiene una especie de cariño por sus personajes... ...siendo que este pequeño personaje de línea Z-Power... ...evolucionaría luego... ...en este amigo que tenemos acá... ...vamos a ver la versión clásica, que es la versión negra... ...ya he comenzado a derrumbar las cosas en el tallercito... ...así es como, así es como se juega... ...bueno, la cuestión es que ese personaje que tenemos acá... Evoluciona en una figura mucho más grande que lamentablemente no poseo completa porque este, este joven viene con unas armaduras plateadas impresionantes y armas que les voy a mostrar una imagen que me corté de internet para que vean al muñequito este en todo su esplendor. Este muñeco está hecho de vinilo, si no me equivoco. Tiene articulaciones en los brazos y una, una articulación muy tosca en la cintura que impide, la verdad, que no, no, no tiene mucha gracia. Estos muñecos venían en, en varios colores. Acá los tengo yo en amarillo, y los tengo de nuevo en negro, pero con una variación en el pechito. Es un diseño muy de los 90 tipo este con ese pelo y esos anteojos negros la verdad es que tiene reminiscencias del cómic de los 90 y nada, son muy buenas figuras lo que tiene las figuras de Chapmay es que son muy baratas se pueden encontrar en cualquier feria generalmente por poco más de lo que sale un alfajor fajor Mayen, Mayen clásico y notamos por ejemplo, este es el, esta es una generación nueva que se llama, no sé si son nuevas, pero creo que deben ser contemporáneos, con muy, poca, muy pocos años de diferencia entre ellos. Estos se llaman Mega Power, esta línea. Y ya empezamos a notar que hay probablemente un poco de influencia con los Power Rangers, que estaban en el boom de ese momento. Y vemos que las piernitas, volvemos con nuestro amigo Star Warrior, son iguales. Usan la misma pierna, pero le cambian el torso y los brazos. Esta línea Mega Power es una de las líneas más huidizas, eh, siendo que en internet hay muy pocas imágenes sobre los packagings, y además porque al parecer fue un experimento un tanto... no, no diría fallido. Fue básicamente un experimento y punto. Este muñequito venía tanto con espadas, con pistolas, incluso ha venido en un packaging múltiple con el que vamos a ver a continuación. Y no, si venían con este tipo de armas, que se le engancha ahí, estas armas se le ponían a la mayoría de los Chapmay. incluso a los bootlegs que han hecho de los dinosaurios extremos, también tenían estas armas. Las repitieron en un montón de de packagings y también venían en varios colores lo tengo solamente en azul y negro y en un negro hecho por onda, como lo ven acá acá empezamos a notar una tendencia a que los cadetes espaciales de Chapmei empezaban a perder como sus rastros de humanidad empezaban a transformarse más en algo así tipo cyborgs en lugar de de cadetes espaciales propiamente dichos algo que vamos a ver con mucha más fuerza en esta línea que es la segunda etapa de los Stellar Force, que ya habíamos visto, por si no lo recuerdan, eran estos chiquititos donde el cadete espacial ya... no tiene prácticamente ningún rastro de humanidad su rostro, la única parte humana, nos muestra un, un color verde cromado, un jade estos personajes ya entonces vendrían a ser robots, con un diseño que homenajearía a sus creadores, lo tengo, este sí que ha venido en infinitas versiones, ha venido en rojo, en negro, en azul, en un montón de colores distintos, yo lo tengo en esta versión clásica violeta, que es una de las que más me gusta, acá lo vemos de espalda, tiene un culito un tanto gracioso, tranquilamente como las piernas también vemos que comparte con, el, con los demás muñecos, tranquilamente se puede decir que este es el culito Chapmei y lo que notamos también es que con los Mega Power los Stellar Force comparten no solamente las piernas sino también los brazos lo único que le cambiaron fue el torso esto para mí le da un enorme atractivo de coleccionismo porque todo esto de las variantes eh, a todos los que coleccionamos cosas la verdad es como una especie de debilidad como el chiste de los Simpson del de sombrero es nuevo bueno esto es exactamente eso acá por ejemplo podemos ver que el otro que tengo viene con un color chele, y un, un perlado intenso, el cual me hace sospechar que sea producto de un custom de algún dueño anterior. Incluso porque vemos que atrás tiene pintada también la espalda, cosa que no ha pasado con este, con el violeta. Así que realmente no, no sabría explicar este fenómeno, pero me gusta mucho. Si es un custom, la verdad es que estoy muy contento porque me, me gusta como les quedó. La línea Stellar Force evolucionaría en estas figuras, que también son la línea Stellar Force, pero ya dejaban de lado el material ese que era como vinilo, para un plástico que tiene menos gracia, pero cuyos diseños son impresionantes y tienen un nivel de detalle que es bastante. No, no tiene nada que envidiar a figuras como las de McFarlane Toys, NECA, eh, Kenner. Etcétera, etcétera. Miren lo que es esto. Vamos a hacer un... un paneíto por todo el cuerpo de este sensual robot que ya, si el anterior, no tenía rastros de humanidad, este ya directamente se encarga de ser lo más alejado de un ser humano posible, excepto simplemente por bueno ser bípedo y tener extremidades. Estos muñequitos venían con el refuerzo de unas armas que hacían luces de todos los colores, y a veces creo que también hacían sonido, y encima vos en el packaging podías apretar para probarlos lo cual es la verdad que una estrategia de marketing perfecta porque realmente los querías tener cuando los veías iluminarse era realmente ese packaging algo muy efectivo y he sabido disfrutar de estos muñequitos yo en mi infancia también eran muy baratos, la verdad que para el tipo de, de producto eran muy muy baratos y esto es lo que ha hecho que esta empresa, para mí, siga vigente hoy en día. Acá tenemos este otro, que calculo que... Este no estoy seguro de si es Stellar Force, pero me parece que sí, porque Chapman con el tiempo dejó de lado sus demás franquicias, y todo lo que era ciencia ficción, básicamente lo hizo bajo el nombre Stellar Force. Y este muñequito es más chiquito. Tiene un tamaño... un tanto... Un tanto peculiar, porque no llega a ser un G.I. Show, no llega a ser una miniatura, no llega a ser grande. Y es, es, es un tanto chistoso también el muñequito. Miren, hasta se le puede mover la cabeza. Y ahora voy a pasar a mostrarles, por último, este bonus, que son estos dos muñecos. Hoy les hablaba de los pateados, o el knockoff como les gusta decir a los más puristas. Acá en Villa Elvira le decimos los pateados. Que... Si notamos, estos dos muñecos tienen una similitud enorme, prácticamente son idénticos. Así que este, tranquilamente se podría decir que es un pateado de un pateado. Porque está basado, para mí, estoy prácticamente seguro de que este muñeco está basado en esto. Está inspirado en la fama que, de la que gozaba Chap made y esta empresa que vemos acá que dice Creation Toys, de la cual no he podido encontrar absolutamente nada en Google. Eh, seguramente se quiso subir al tren de May y no le salió tan mal, eh. no sé cómo les habrá salido económicamente, pero el muñeco goza de unas articulaciones muy duras tanto en las piernas como en los brazos, tiene incluso más articulaciones que los ChapMay. El diseño no es para nada malo, si vemos acá lamentablemente la pintura está un poco corroída pero el diseño del casco tiene muchísimos detalles y unos detalles que son exquisitos y vemos cómo se están nutriendo nuevamente de los Power Rangers de los guerreros más queridos de Angel Grove el siguiente que tengo es este que también creo que se debe haber querido sumar a la espaciomanía con un diseño muchísimo más tosco y unas articulaciones también más flojas que el, todos los anteriores acá vemos por ejemplo la carita tiene la clásica boquita alopolino que tenían muchos juguetes truchos de esta época al parecer debe ser un error muy común entre los escultores amateuristas y el diseño es muy es muy tosco vemos por ejemplo estos bracitos que tienen partes muy chatas son casi cuadrados y el, el torso es, es muy chistoso vemos que tiene un bulto como con una especie de raspadita Y las piernitas, que tienen como unos deditos. El personaje es un tanto petizo en sus proporciones, al estilo al mejor estilo Fred Dorst. Y los colores son... Los colores me gustan. Es una combinación que me gusta muchísimo. No creo que valga la pena prender a luz negra para este muñequito. Pero es un lindo color. Otra cosa que quería mostrarles es que hace unos años, con mi amigo Pablo, Pablo querido... Te mando un saludo si estás viendo que hemos hecho nuestras propias copias del querido Stellar Force en resina y acá hice cumplir el sueño de tener una variante transparente y uno que es un poco más cromado un poco más psicodélico acá vemos lo que es la gloria de la transparencia si a alguien no le gustan las variantes transparentes realmente no tiene alma o no le gustan los juguetes, uno de dos y acá tenemos el otro que es un poco más perlado, con varios colores. Una onda muy alegre, tiene. Esto es de resina, se llega a caer y se hace poronga. No tiene articulaciones ni nada. Nada, es una pequeña curiosidad que les quería mostrar a todos los adersidmaníacos, las adersidmaníacas que sé que son tan sensibles como yo en esto y que les gusta mirar estas cositas. Y bueno, antes de irnos, como verán, ya dejé, ya dejé mi escritorio hecho una piltrafa, como es habitual cuando jugamos con nuestros juguetes les voy a mostrar un videito que nos mandó el uno de los Adersid maníacos más responsables que es un drogadicto de Bahía Blanca llamado Pancho Falopa que nos mandó esta review al mejor estilo Adersid que les voy a mostrar ahora Hola Adercideros, Adersideras, Adersides de, de, de la página Adersid eh, acá vengo con este Waregurumon. Eh, que, que es de mi infancia, es de los pocos que tengo y nada, me, me gusta mucho su diseño eh, es hermoso, eh, se, se mantuvo bastante bien la pintura es un, supongo que es de plástico duro eh, son de los mismos que tenía Nicolás en el video de los butles de Pokémon así que nada, eso está buenísimo también tiene un agujero para meterle alguna herramienta de pincel o alguna cosa eh, y está bastante bueno y, y dura bastante y bueno, acá tenemos otros de Monster Rancher eh, no sé cómo se llaman, la verdad que ya no me acuerdo hace bastante que no miro la serie y, y era bastante falopa pero no sé, me, me gustaban mucho estos diseños eh, me acuerdo que tenía otros pero no los perdí en mudanzas y esas cosas que pasan eh, estos venían, me acuerdo, en los Jack grandes en los en de cajita, me acuerdo y bastante bueno me gustan, me gustan mucho estos son los únicos que me quedaron eh, son de, de un material bastante duro, resistente si bien, eh, se nota muy bien en, en la pintura un poco desgastado y este se rompió un poquito pero duran bastante y están buenísimos, me gustan mucho. Nada, eso. Bueno, ¿les gustó la review? A mí me encantó. Si ustedes quieren aparecer en Adercid tienen que simplemente mandarnos un videito de Por Favor No Más de 5 Minutos al Instagram o a un mail, después si lo podemos pasar, pero contáctenos por Instagram y nos pueden mandar sus reviews con la onda de Ercid. Los invito a que también, si les gusta este video, que nada, que nos hagan el aguante y se lo muestren a, a la gente que es como nosotros, que se suscriban al canal si no están suscritos, que nos den un like y que nos comenten qué piensan de estas figuras, si ustedes tienen más variantes, todo lo que quieran compartir, compartan en la caja de comentarios y siéntanse libres de usarlo como un forito, Así de hacerse maníacos Así hacemos que esta comunidad crezca No me interesa tanto si crece en volumen Pero sí me interesa que crezca en, en pasión y en, y, en, y en cariño no Así que nada, nos vemos la semana que viene Que va a ser, voy a mostrarles los, los Terminators Que les prometí en el video anterior Que tanto me, me estuvieron pidiendo La verdad me han, me, han, me han llovido los mails Pidiéndome los Terminators Espero no decepcionarlos para la próxima Porque tampoco tengo tantos Pero bueno una última cosa que quería decir también con respecto a esto, es que si bien ustedes habrán visto que ninguno de estos muñequitos está completo, acá la onda es que a nosotros nos gusta coleccionar por, por una cuestión de divertirnos, a mí no me importa si el, si el muñequito está en estado, no sé, mint, cherry, mentoliptus, tutti frutti, la verdad que esas son cosas que eh, eso no es lo que, nosotros, lo que nosotros bregamos, a nosotros nos gusta la pasión, el, esa cosita de ir a un lugar y encontrarte un muñequito tirado tanto en la basura como por ahí encontrar un muñequito de estos a 5 pesos, a 30 pesos, en una feria esas son las cosas que a nosotros nos gustan porque además los juguetes están hechos para ser jugados ya otra cosa, si bien está bueno tener unos muñequitos así en, en buen estado en el packaging y todo eso, me parece que no es lo esencial lo esencial es el disfrute, el placer estético y además también el respeto por, por la gente que hizo estas figuras Porque así como todos nosotros somos seres que estamos caminando por el mundo Estas figuritas hubo alguien que las esculpió, que las diseñó Y ahora están así, llegaron a nuestras manos En nuestra infancia nos habrán hecho pasar mil y un gratos momentos Y creo que eso es lo que hay que tener en cuenta Y bueno, eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado Hasta la próxima